Hola YouTube, estamos en un nuevo video del canal. Y en este video estamos aquí con el Austin. Hola. También estamos aquí con el Fernández. Hola, ya, Hola. Tú, pero boda. para qué tosen? Tampoco es que tengan cáncer pulmonar y neumonía. Es que el el el no es a lo mejor si sí pueden tener. Hola gente YouTube, estamos en un nuevo video del canal. Y en este video estamos aquí con el Austin. Hola. También estamos aquí con el Fernández hola también estamos aquí con el Camilo buenas y también estamos aquí con el Pisante. chao y pues lo que vamos a estar haciendo va a estar el jugar de Mimic el capítulo ¿qué capítulo vamos a jugar? bueno pues gente vamos a jugar el capítulo 2 eh, donde va a verse la Connie porque la Connie es la hermana de todos así que Tengo vamos, la con a mi mano. Vamos, vamos a visitarla a pesar de que nos quiera matar pero bueno, así que, vamos con el video Vamos. Dale gente, estamos aquí, ya en el capítulo 2 Así que vamos a empezar para ver a la Connie Connie, ¡Mi vida, mi amor! ¿No él está Connie? ¿Está la Mariana? Esta es la Mariana, la Mariana es la que dejan en la cama José Antonio ¡No, Mariana! ¡No una broma! ¡Pues Antonio Oye, ¿qué ¿Qué ¿Qué Oye, ¿qué fue? ¿Qué Oye, como fue? ¿Qué es como que tengo la cara diferente Mariana como que lo quiero que me lleve a la cama, pero está bien Te va a llevar a Cane ¿Cómo? ¡No te va a Vicente ya, bro! Vicente ¡Hola! Mariana, Voy pana... ¡No! Me voy a movistar de nuevo Antonio, caras Perdón Me esta foto, tomé esta foto Me voy a morir, me voy a morir Si veo a la tiba, muero Agustín, Agustín, Agustín No, no me no me matí, bueno, tipa, te, te amo. Oigan, esperemos a los demás. Volví. Yo sa yo, yo sabía, yo sabía estaba... que. Yo sabía que si yo decía que me va la tipa, la tipa no me iba a matar. Cabrón, ¿dónde están? Mira, ven. Puta, se, se recuecho. Hola. Hola Condi, ¿cómo estás? Pero si está no es la Connie y la Mariana. No, no, la Mariana es como. La Mariana. Luego está la, la María mariana. Y, mariana. La no, y la Delphine. No, la coni. Mariana era una bromita. Si quería mat matar a todos los giles, pero menos a mí, que yo soy el prota Luego está la María. Luego está la María y está la. La. La, la Avellana, ¿no? ¿Cómo se llama? La Connie. No, la Connie es la final. Luego está la Mariana y su hermana gemela, a Ma Mariano. Entendible. Entendible claro, pero me, pero me, pero me. No. Devorado Entendible van a matar. O sea, yo soy el... oh, bueno. ¿Eh? Ellos Ellos me follaron ¿no? Ya vamos en familia, te pena en el inclusivo ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Con... ¡Bien! <risa> casi se caen <sea>. Siento es que, que vas a saltar una... Hermano, es que hermano, yo literalmente estaba esperando para el streamer a ver si alguien se caía Cabro, estaban jugando sin volumen ¿Por qué se me pasa no. lo mismo? Yo también estaba jugando sin volumen y casi me caigo Ya, no hay vuelta atrás, mira <risa> <risa> <risa> ¿Lo Cablo, la bola no? Mira, cabro, yo les voy a mostrar una forma fácil de pasar esta parte, ¿ok? Vamos Okay. Pero, Pero, fíjate, sí. Mira, ya eh, ¿quién se quiere sacrificar? Yo no ¡El Julián! No, ¡No! El no, Julio está grabando, ya ah, Agustín, Fernández. tú te sacrificas, ¿ok? Porque esta parte... Como no, no miedo, ¿okay? porque no me iría amarillo Ya, ¿no mira, recibe, mira, mira cuando, cuando venga, tenés que venir acá a la izquierda, ¿ok? Y no te mueras, ¿ya? Haz ah, que ah, te siga Haz que te siga igual a la izquierda ¡Yo! ¿Cómo que va a la izquierda? Ya, yo me sacrifico, yo me sacrifico ¿Qué pasa, Agustín? ¿Pasa? Me sacrifique gente Me ¿No oh, Después me sacrifico yo cuando tiro una bola Oye, ¿ahora me doy cuenta Simplemente me, me, me muero y, y lo paso ¿Qué Jija Jija Simplemente todo un sin madre mira acá, acá, mira acá tenemos el Simpson captado en cámara Oh la Botafos, botafos. Bueno, vamos, espectadores de Julián, vamos. de, de la like YouTube, ya, anda Julián, si no te va a pasar nada. Esta voy a de, de verlo. Mentira. Julián, Julián, ya voy yo entonces. ¡Ah! ¡Ay! Me morí, viste, es miedoso. Pero si sí, obvio. No soy más miedoso. Que, si yo sé que, yo sé que iba a arrastar la esa mierda de barco. Ya, no bueno, sí. sé das? de qué. De esto abrí la puerta. Sé de que no tenía nada más. entretenido que hacer que jugar conmigo porque eh, eres dependiente de mí. Y básicamente porque no me gusta jugar solo. No, estamos. <risa> me perdí. Estoy jugando, Samster. No veo nada. O sea, la mariposa para guiarse, por qué no? Tengo yo una mariposa yo ¿Y si, y ¿Tú crees que yo estaría guiándome de las mariposas y las verías? No lo puedo creer... Ah, no, pero me refiero con la mariposa pues, en la mano Ajá. No lo puedo creer, gente, año 2022 Año 2022? No voy a colegio No, facha La Mariana Me no, la, la María Oh, María, ¿cuánto te la Valentina? Ah, la la Maria, la la la que te en la la la la esquina, encima está la la la porque tiene la la la la la la la la la la la la esquina y la la no la la la la gente, mire, oye, mire, mire, oye mira no. ah, perdona, ¿A la la la la la la la la la la la vida no tiene sentido, me voy a arriesgar ¿Hacia dónde? Oh, oh, acá y cuando va... Mira. Bueno, cabrón, si se quedan acá también Y cuando pase para allá, tenés que ir al tiro para el fondo ¿Y qué? Yo pasé sí, sí. Estoy esperando que pase el lugar. Vamos a decir cuándo, Camilo. ¡Porque a mí! ¡Porque a, ¿Por a mí! ¡No! a mí! ¡No, Julián! Era ¡No, tío! Uy, uy, uy. uy. <risa> <risa> Ay, me venga gente, venga, venga, voy. ¿Dónde, dónde? Venga, ver acá, si no te cuelga ya. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué me hizo <risa> un cofín de acá? No, está ahí, pudo. no sé lo que está ahí. Ah, vuelve Ali, nisto. Dale. ¡Venga, cabrón. Eh, El Niaw está ahí Pero como que dice no tí, voy a la derecha, pudo. ayuda hermano pasó la mona por acá lol miren no mentira el prota el prota nunca muere pero tiene muchas siempre pero en yoyos pero en yoyos pero en yoyos ahí sí, no ahí los personajes secundarios mueren Sí no el yo el de la primera champ ¿Cómo que yo? Voy a asesurar eso porque no quiero que se spoilee la gente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 desde el cielo, hijos míos? ¡Por fin! ¡Dale! Por fin, dale. ¡Llegamos al la de la Connie! La ¡Sí, coni. coni Tengo que tener esta lámpara puesta porque es la Connie. voy a ya ahí, déjame la <ríe> a tu mamá que te contratamos a usar. Romano, soy Movistar. Yo creo, que este, yo, yo creo que este va a ser a yo, el idioma lejos de mi Jijijijá Arturo, espérate, vamos acá Cabrón, tú ingresiona Oh, mariposas Ok, ¿Y para con este cañón Ok, si sí, esa era la entrada Y nosotros fuimos A Bueno, yo le saco foto al mapa <risa> Dale Yo le saco foto al mapa ya <risa> pero Genche. vamos todos juntos Sí no, que no, para... síganme, síganme. sígame, sígame, sígame. Estoy, estoy triste. Oye, ¿por ¿Tro? qué la Connie no viene? Pony. Sí, es por que... algo. Es Uy, que, no, es no el quiere, el problema no, es que El problema es cuando viene. ¿Qué quiero no, que.? Oh, no, no. no, oh, no, no, no, no, me cabrón, no. no acá, recuerdos. recuerdos de, de Vietnam, Saludos de si es ¿De de ¡Vamos! ¡Llegamos a la primera censura. ¿Y vamos a ir o nos vamos a quedar acá como Miau? Llegamos al... Al Fernández. ¡Oh, Miau! ¿Vamos a ser niñitos Miau? Vamos a ser hombres bacán Ahí, me comparte la pantalla y veo. No puedo yo porque... Estoy grabando y se comparte pantalla, se me va a dar la guerra toda la PC. Yo sigo al Camilo, Fernando tú sigo al Julián. ¡El Totus! del todos, pero de de a usted a la derecha y después a la izquierda a la derecha y a la izquierda oh casi me, me muero ¿Eh? no, me morí yo a me que te que te te por te favor que te que te porque yo que te confío. Oh. Oh. Oh. Oh. Yo que oh. sí te confío. No, no, no, no. Me había perdido. Ahora, ahora. Le estoy escuchando. Ahora, ahora, ahora. Uy, pensé que <ríe> se había <llamaba> matado <ríe> a la Wustin, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál casa? Vean, pues la pregunta. Te meto, te meto, te meto. Chuta. ¿Te mató? No, pero no esquiva. Ah. ¿Tú? ¿No disparó? Uh, uh, uh, uh. ¿Qué fue eso? Ya, estamos al lado, ya. ¿Qué es acá? Estamos aquí, sí, casi al lado. No. ¿La manito? Vamos, vamos. No, no, no. Vuelva, vuelva, vuelva. ¡Vamos, no, Julián! Pero, mm. sí, pero sé dónde estoy. Vamos, estoy haciendo una señal por si me encuentran. ¿Dónde está ahí alguien en la puerta final? No, ¿dónde me llevó el camino? Acá hacia la puerta. No. Ahora, claro, llegué estamos acá. No, soy Dale, ahora, no chiquillos sí, no vengan parece. aquí. No. Al frente. No. Y llegamos. No, no, ¿Y estamos no, los no, los los en Vamos. Vamos. Y todo el Lo completamos Vamos, Arturo Pratt No Arturo Pratt En fin. No, murió Arturo Pratt Justo como la no. leyenda Bueno gente, espero que les haya gustado este video Y sin nada más que decir Pueden suscribirse y darle like si es que les gustó el video Y pues bueno, yo me despido con él yo, no. yo me despido con él, con el emo, con el africano Y con el simpson chao ¡Chúpenme el pico!